Hola a todos, este es mi primer video en YouTube Y estoy súper emocionada de empezar a compartir este nuevo video porque es como empezar una nueva experiencia Y lo mejor es que lo estoy haciendo con ustedes a ver ¿eh? bueno, en el título voy a estar contestando preguntas que me hicieron en Instagram Yo les puse una historia para que pusieran preguntas y eso fue lo que hicieron Estoy muy contenta con las preguntas que pusieron, la verdad los quiero muchísimo Y pues vamos a contestarlas mi nombre completo es Alba Valeria Alfaro Barragán y todos me dicen Alba, así que casi nadie no conoce Valeria. He viajado a bastantes lugares, aquí al lado te voy a poner a los países a los que he viajado y sí, me encanta viajar. Obviamente todo tiene como su constancia, no sé si se dice. ¿eh? Así que tengo que mantener esto de subir videos para poder lograr mi objetivo. Ahorita estoy en Montreal que ve Canadá. Y a mí me encanta esta ciudad. Es una ciudad hermosa y súper segura. Nadie me lo cree, pero la verdad es que yo soy de Tepic, Nayarit, México. Es como algo hermoso. Porque te sientes súper segura, súper seguro cuando sales, no sé cómo decirlo, pero súper lindo. Y yo recomiendo a todos que vengan aquí. Pues yo me vine aquí a Canadá por para estudiar. Y pues básicamente fue por eso, no fue por ninguna otra razón. Estoy aquí con visa de estudios. Yo prefiero saber... ¿Cuándo voy a morir? Siento que así puedes disfrutar tu vida y ya saber como la fecha de tu muerte, ¿no? Fecha. Fecha de tu muerte. Y si es como ¿Cómo morir? Pues es que vivirías como angustiado toda tu vida sabiendo que vas a morir atropellado o así. Yo recuerdo mi infancia, yo creo que fue cuando tenía fiestas infantiles. Les voy a dejar unas cuantas fotitos aquí. Y a mí me encantaba, me encanta. Ver las fotos de cuando eran mis fiestas infantiles y son mis mejores memorias de mi infancia, básicamente. ¿Alguna experiencia traumática? Sí, sí, he tenido experiencias traumáticas. Tengo dos que se me, que se me vinieron a la mente y una de ellas fue: yo antes bailaba y hubo unas competencias y había olas muy grandes. Y pues, básicamente, todos los barcos estaban volteando y yo me estaba asustando mucho así dice, bueno entonces pues por suerte no me volteé me regresé antes de que la bola llegara a mí y sí gracias, fue una de las razones por las que yo dejé ese deporte mi mejor año para mí fue 2019 tal vez también 2018 porque en esos dos años conocí muchísima gente 2018 casi no pero sí conocí a muchas amistades que hoy en día todavía tengo. Y en 2019 también conocí muchísima gente. Pero sí de que muchísima gente. Y volví a contactarme con amigos viejos. Entonces fue uno de los mejores años para mí, la verdad. ¿Mi favorita? favorita? Mi comida favorita. Básicamente toda la comida mexicana. Me encanta. Mm. Mm -hmm. Deli. Pero mi favorita favorita son las tostadas mexicanas. Esas podría comer eso su diario. Y desayunar chilaquiles. Esas dos cosas, básicamente. ¿De marcas favoritas. Si es de ropa, a mí me encantan varias marcas. Que son Brandy Melville. Que esta vez aparecido desde Brandy Melville. Um, Garage. Mmm, Pink. Y también Fire Me encantan esas. Son cinco, cuatro. Bueno, las que dije. Me encantan. Y son mis favoritas. No sé si ustedes saben, yo tengo cuatro gatos y un perro Y eh, mi perrita se llama Shira Y mis cuatro gatos se llaman Gato No sé, es raro este Chanel, Lennon y Vaquita Sí, cuatro, ¿no? Bueno, no sé contar Bueno, pero esos son los nombres de mis gatos Mis colores favoritos, como pueden ver atrás, es azul Este, un rosita, pero es como un tipo de rosita más raro Aquí se los voy a poner y morado, esos tres colores son mis favoritos. Mi más grande sueño, no tengo uno como en específico, pero mi única meta que no se considera, no, se, eh, no sé si se considera el sueño, sería ser exitosa en la vida. Me encanta salir en bici. Este, recién comencé a hacer eso y es mi, nuevo, es mi nueva cosa favorita de hacer en mis tiempos libres, básicamente me ha dado pena te juro que yo soy súper mala recordando esas cosas y eso creo que es algo bueno en mí pero algo que siempre me ha dado pena así como en ley general de mí es cuando se me olvida algo enfrente de todos por ejemplo en mi escuela pasada estábamos haciendo algo que era una oratoria y por suerte no se me olvidó el día del evento pero en los ensayos se me estaba olvidando cada rato y me daba súper pena cuando era delante del profesor o bueno. así <música> Eso fue todo por el video de hoy, espero que sí les haya gustado muchísimo, recuerden que es mi primer video hablando frente a ustedes, entonces todavía no me desenvuelvo así como soy en realidad, pero lo estoy intentando hacer y es algo que sí me gusta mucho hablar frente a la cámara. Eh, compartan este canal y suscríbanse, denle like, comenten y pues adiós, hasta la próxima.